Buenas noches, bienvenidos una noche más aquí a Irreverentes. un gusto, como siempre, para nosotros contar con su audiencia. Hoy día, bueno, en realidad, hoy estaremos hablando nuevamente de lo que sucedió con Fernando Camacho con la detención, actualizando la, lo que ha pasado ahora en sus audiencias de medidas cautelares, con lo que ha pasado con la Asamblea de la Cruceñidad. Pero para eso, sin perder tiempo, vamos a entrar en contacto con nuestra periodista Andrea Taboada, quien se encuentra en las afueras de la FELCC. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Andrés, cómo estás? Muy buenas noches. Así es. Continuamos haciendo seguimiento a lo que ocurre en la audiencia de medidas cautelares de Fernando Camacho, que ha iniciado aproximadamente a las 7 de la noche. Esto debido a que pues eh, se ha iniciado primero con el incidente de que ha presentado la parte de la defensa del señor Fernando Camacho, que indicaban que tenía una aprehensión ilegal. Sin embargo, el juez ha indicado de que esta es infundada. Ha sido la declaración del juez en esta ocasión y posteriormente se ha iniciado con la audiencia de medidas cautelares por el caso golpe de estado. Uno, la cual continúa en este momento, está haciendo eh, su participación o su intervención la Procuraduría General del Estado, ya ha iniciado con el Ministerio Público, posteriormente el Ministerio de Gobierno, y eso nos indica que posteriormente de él, la Procuraduría General del Estado, pues estaría haciendo su intervención la parte... Ya de la defensa del señor Fernando Camacho. Estamos a la espera y como puedes observar, si bien la vigilia ha reducido de personas, pues hay todavía un grupo que continúa manteniendo la vigilia con el contingente policial, obviamente, que está precautelando también la seguridad del sector. Eh, ahí están los ataúdes que habíamos visto desde el horas de la tarde y las personas también que están haciendo vigilia continúan acá esperando cuál va a ser la sentencia del juez en esta jornada que ya se lleva a cabo la audiencia de medio Cautelares del señor Fernando Camacho, Andrés. Muchas gracias, Andrea. Pues igual aquí estaremos atentos a la, el dictamen de las medidas cautelares. Eh, volvemos aquí a estudio, por favor. Pues bien, sobre esos temas estaremos ahorita analizando. Quizás en medio del análisis y el debate nos sorprenda la, la sentencia que se va a estar dando. Pero bueno, para iniciar ya con la discusión, eh, doy la bienvenida a los irreverentes. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo gracias. estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Con Tertulias. otra vez Omar, qué bueno tenerte con nosotros. Y hola a todo el público de Lidia. Omar Merlo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, que muy buenas noches, un gusto volver a estar con todos ustedes y compartir con el programa de ¿no? Quiera San Pablo, muy buenas noches. Buenas, un gusto estar nuevamente hoy y muy pendientes, ¿no? Creo todos de que, de que este proceso siga, de que no haya más violencia y de que... Se investigue lo que se tiene que investigar y culpables, como todos sabemos que es Camacho, caigan y paguen por lo que hicieron, ¿no? Que no solo fue un golpe de Estado, sino muchos asesinatos y torturas. Y Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Kiara muchachos? Y a toda la audiencia de Yala. Bueno, estamos viviendo la historia viva, ¿no? Uh -huh. Y la memoria en acción, entonces hay que ver qué es lo que pasa, porque eso es algo que se está desarrollando hoy por hoy, ahorita mismo. Entonces, pendientes y a darle pues, para el debate. Totalmente. El día de hoy pasaron dos eventos importantes en este proceso sobre los cuales estaremos analizando. El primero fue a finales de la mañana, mediodía, que fue la Asamblea de la Cruceñidad, que determinó, entre otras cosas, que desde la medianoche empieza un paro de 24 horas en Santa Cruz. La, no se dice toma pacífica, más bien el resguardo pacífico de las instituciones del Estado en Santa Cruz y que bueno, eh, revisar la relación nuevamente del departamento con el resto del país y por último, respetar o dar rienda suelta a las expresiones de protesta que se den en Santa Cruz. Entonces el día de mañana habrá paro y veremos pues la contundencia de esta y al mismo tiempo como les adelantaba iniciaron la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho la cual sigue hasta este momento en la cual ahora se está discutiendo si es que el gobernador de Santa Cruz tendrá que eh, pasar la, un, por detención preventiva en Chonchocoros se estaría hablando por seis meses o si tendrá alguna otra medida como detención domiciliaria entre otras posibilidades. Vamos adelante con nuestro clip, por favor. <risa> El Ministerio Público considera que ha cumplido a cabalidad acreditar los presupuestos, una probabilidad de autoría y de procesar y de obstaculización del proceso. Las mismas van a ser sustentadas ante la autoridad jurisdiccional para hacer viable la solicitud de la medida cautelar que ha solicitado, y es la detención preventiva por un periodo de seis meses. Hoy no he denunciado con pruebas, aunque me deje la derecha, la lidia está utilizado. no A mí nadie me puede utilizar. Nosotros vamos a exigir que trasladen al chonchocoro este señor, no solamente él, hay cómplices. está el señor Carlos de Mesa, señor Tutu Quiroga. Pero lo importante aquí es pedir la presencia del relator de Naciones Unidas para garantizar el debido proceso, porque este atropello que se ha eh, vivido, pues claramente tiene que existir una manifestación internacional y debe haber una, garantiza, debe haber una garantía interna de que se respete el debido proceso. Nosotros como personas mayores, como hermanos y familia, hoy nos pronunciamos aquí pidiendo a todas las autoridades que se haga justicia. Se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 0 horas del día viernes 30 de diciembre de 2022. Eh, fue mi padre que cerró con militares. ¿Para que no salgan? Vamos por partes, empezaremos por favor con sus impresiones de la asamblea, de la cruceñidad, las determinaciones y si creen que van a ser factibles, van a funcionar para lograr sus cometidos, que en primer instancia es la liberación inmediata de Luis Fernando Camacho. Chiara, por favor, ¿cuál es tu análisis? Ya. Yeah. En primera instancia, sobre la Asamblea de la Cruceñidad, uh -huh. eh, obviamente, bueno, tienen un pronunciamiento con 10 puntos, uh -huh. entre eso está, eh, 11 puntos, sí, entre eso está este resguardo pacífico de las instituciones estatales en Santa Cruz, pero Romulo Carbo lo dijo a la usanza fascista diciendo que, deben resguardar estas instituciones para que las hordas masistas no hagan autoatentados. Y esto es muy importante, porque desde la Asamblea de la Cruceñidad vuelve un discurso que estuvo un poco camuflado, un poco más apagado, fascista de odio. Eh, y, y, y es un discurso de odio porque se está hablando, y, y lo hemos visto, creo que cualquiera que ha seguido la tele en estos días, que está en Santa Cruz o ha visto lo que pasa en Santa Cruz, hoy día yo seguía DTV, y las personas que estaban haciendo este resguardo pacífico insultaban a otras personas que se acercaban al lugar como masistas de mierda y collas de mierda. Entonces, lo que ocurre en este caso es que, bueno, Rómulo Calvo no dice masistas de mierda, pero dice hordas masistas. Entonces, se está, se está dando un discurso de odio, un discurso de polarización. Obviamente, un, si tú tienes un discurso de odio y de polarización, estás llevando a la violencia, aunque digas que no. ¿No? Entonces, este es uno de los puntos, el otro de los puntos, bueno, varios puntos, pero el fin es hacer un paro mañana para que se libere a Luis Fernando Camacho de lo que ellos llaman un secuestro. Ayer aquí mm. hemos hablado y hemos constatado que no se trata de un secuestro. Entonces, no creo que sea factible que se libere, o sea, sus fines no van a, no van a resultar. Porque a Luis Fernando Camacho se lo ha aprendido en calidad de... Eh, de, de, de denunciado en, en el caso Golpe 1 y es un, es un tema que, que no es del gobierno nacional porque el gobierno nacional le dio el capricho de aprenderlo. Es un tema de que él está en un juicio, se negó a declarar y lo que procede legalmente es aprenderlo para que vaya ante el juez y declare. Entonces no se va a lograr lo que, lo que quiere la, comite, la ¿cómo se dice? La Junta. El, ¿Cómo es su asamblea? La Asamblea de la, la Cruceñidad. No se va a lograr. Eh, pero lo que sí se está logrando es generar un clima de violencia para intentar presionar uh -huh. al sistema judicial y que el sistema judicial no le dé una detención preventiva a Camacho y más bien lo libere, por eso se dan estas medidas, no porque se sepa que esto es ilegal porque no es ilegal, es totalmente legal, sino lo que uh -huh. se está intentando es presionar al sistema judicial para que el sistema judicial le dé prisión eh, domiciliaria a Camacho o, o, o, o no le dé ninguna presión, prisión y haga que vaya a declarar, pero no le dé una prisión preventiva, ¿no? Uh -huh. Eso por el momento, y bueno, lo importante del caso es que hoy día, viendo, viendo la audiencia cautelar de Camacho, eh, nos refrescó, mu nos refrescaron muchas cosas los abogados. Uh -huh. Primeramente hay que entender que... El, en un momento ah, iremos ah, bueno, con, sí. la, con la audiencia. Luego vamos Primero vamos con el de la Asamblea de la Cruceñidad. Eh, Mauricio, ¿tú consideras, harías de acuerdo con Chiara, en que no se van a lograr los cometidos y que las medidas de presión no van a, van a funcionar? Sí, bueno... Eh, habiendo hecho chanchullo y visto los apuntes de, de don Omar eh, pero como ya lo hemos aclarado muy, clara, muy, muy claramente valga la, la cacofonía la prisión fue totalmente ilegal en un estado de derecho yo creo que se podría llegar a cumplir un poco lo que, lo que quiere la asamblea pero eso es un estado policial o sea, no, no se va a cumplir la ley, no se va a cumplir la norma o sea que el tema de liberar a camacho no, ya está, es un trofeo lastimosamente ya va, va a estar ahí, no importa la ley, no importa los derechos, no importa nada. Eh, ahora bien, hay, hay algunos puntos de, las, de, la, de, las, bueno, de, los, de los 11 puntos, no voy a decir el número uh -huh. porque está bien, está bien. no lo tengo, pero sí voy a decir lo, sin el número, que sí, entre el que me preocupan y que me llaman la atención. El primero de ellos es el tema de resguardar las, las instituciones que, bueno, si, si no lo decían, iban a decir, ay, están llamando a quemar, entonces de un modo u otro iban a decir: Han Está mal lo que están eh, No, pero ellos no quemaron, ellos, al menos hasta donde sea, en Bolivia, bueno, en Bolivia no hay Estado de Derecho, pero en los Estados de Derecho hay presunción de inocencia. Entonces, creo que el, en presunción de inocencia el Comité Cívico no quemó nada ayer. Presunción de inocencia, Estado de Derecho. Es para otros países, no para nosotros. Eh, pero me parece interesante que hayan dicho eso y me parece interesante que la gente critique que hayan dicho eso. Otro punto que me parece, que sí es el que me parece grave, es el tema de, de, de la policía. De, de, no dijeron vamos a desobedecer al, al, a la autoridad policial sí. del departamento. Ese es el punto 4, de eso estoy seguro porque, porque me impactó. Pero es muy fuerte lo que han dicho en el punto 4 de básicamente no, no, no hacerle caso al comandante de la policía. No a la policía en general, al comandante de la policía. Departamental. De, departamental, perdón. Uh -huh. Eso ya es grave, ¿no? Uh -huh. Eso a mí me parece fuerte y lamentablemente, lamentablemente es un poco excusable, ¿no? Porque la policía comete abusos terribles. O sea, literalmente no fueron a socorrer a los, a los quemados vivos durante la gestión de Evo Morales en la alcaldía del Alto, han torturado y matado gente. Nos, no confiamos en la policía. Entonces, está mal que, que digan eso, sí, pero es que yo los entiendo. Un, al menos un poco, y solo para terminar, para no, para no alargarme, eh, un, un punto más que a mí me llamó la atención fue el tema de, básicamente, hacerle caso a los, a los comités eh, provinciales, si no me equivoco, para hacer una, un bloqueo de carreteras y que nadie salga y nadie entre para que el Estado Central no siga secuestrando gente, no siga aprendiendo de manera ilegal, que es lo correcto, no secuestrar, aprender de manera ilegal eso igual me parece fuerte porque literalmente pega, pega en algo que, que, que va a pegar valga la redundancia absolutamente todo y solo para terminar, uh -huh. dejen los paros de una vez uh -huh. no funciona ¿tú como ves Natalia? eso de lo que dice Mauricio es verdad que es bastante preocupante la cuestión del comandante del departamento de la policía porque si bien dicen resguardar eh, o, o diferentes términos, ayer hubieron varias instituciones quemadas, es verdad lo que dice la presunción de inocencia pero no reconocer a la policía no, no aproxima más una situación de desgobierno, no sé, ¿cómo ves tú? Totalmente, o sea, no reconocer cierto tipo de instituciones lleva a esta, esta situación de desgobierno. Pero creo que hay que empezar a, a cambiar un poco la forma en la que nos referimos a ciertos grupos, o sea, una asamblea es popular, aquí no hay nada de popular. En la reunión del comité cívico porque hemos visto que aquí no hay confluencia popular, no hay acciones populares y no son medidas tomadas eh, de acuerdo a distintos mecanismos populares uh -huh. que siempre terminan derivando en una asamblea. Por lo tanto, esta reunión de amigos, estamos viendo que el comité cívico se sigue atribuyendo eh, la voz del pueblo. Uh -huh. Y a raíz de atribuirse la voz del pueblo, va, viene a decir ese tipo de cosas como bloqueo de caminos, paro de 24 horas, etcétera. Lo que estamos viendo es que no hay seguridad ya en las determinaciones que está haciendo eh, esta reunión, no, lo que viene a hacer el Comité Cívico, porque están tratando de impulsar esta causa para otro tipo de fines. no. El último punto, si no estoy mal, es otra vez, reconsiderar las relaciones de Santa Cruz con el Estado Central. A ellos no les importa que Camacho esté preso. Uh -huh. de, de poco, En realidad es el punto de despegue para empezar a impulsar otro tipo de agendas. Porque Camacho, como ya lo hemos visto más de una vez, no tiene convocatoria y no es un representante eh, mucho más fuerte, ¿no? En realidad es la ficha, es el peón del comité cívico, porque el mismo Camacho lo dijo, que él es parte del comité cívico antes que gobernador. Y está en la página de la gobernación, lo pueden ver. Va por ahí un poco, ¿no? Este resguardo pacífico no, de pacífico no tiene nada. O sea, ayer se quemó la fiscalía y si esta mañana, si no estoy mal, se quemó... Eh, impuestos si no estoy mal no entonces ya hay un clima eh, tenso en Santa Cruz ya hay un clima complicado incluso el hecho de que se llame a paro de 24 horas me parece raro que no llamen a paro indefinido si supuestamente su gran líder al uh -huh. quien deberían estar apoyando obviamente que no van a llamar a paro indefinido porque estas son las fechas en las que más plata se mueve en las que uno más está pensando en otras cosas, en su fiesta de fin de año, en reactivar la, la gestión para el 2023, etcétera. entonces tampoco se van a perjudicar, ya no es una inversión, uh -huh. porque para ellos, para, para, para, por mucho tiempo los paros, y lo dije, los dijeron los mismos del comité en algún momento, los paros son una inversión para ellos, y en este caso ya no, defender a Camacho ya no es viable, uh -huh. lo que están haciendo es impulsar esto para tratar de impulsar otras banderas, y lo digo porque en otros casos, si lo comparamos con otros líderes históricos que han, que, han, que han sido vulnerados de igual manera, por ejemplo, me voy con Palenque, cuando cerraron RT la gente se movilizó, tenías la ciudad paralizada, tenías una agenda política con proyección nacional. ahora no hay ninguna agenda. Sí, que dejen a Camacho libre, ¿para qué? Para que siga siendo el tipo que se anime a decir las cosas, porque tipo, Camacho era el incendiario del Comité Cívico, es el que vos le decías, che hermano, hay que decir que hay que eh, movilizar, y él iba y decía que había que movilizar. Eso era. Entonces va un poco por ahí. Veo mucha pérdida de fuerza del comité cívico, obviamente derivado del paro de los 36 días y dado a que han perdido mucha legitimidad en estos últimos meses uh -huh. y las resoluciones solamente van a tratar de ganar tiempo. Este paro de 24 horas es para ganar tiempo, para tratar de rearticular algo que va a terminar derivando en un estado paramilitar en Santa Cruz. O sea, Santa Cruz ya ha sido secuestrada 36 días y se va a tratar de secuestrar. Lo que tienes que hacer es ganar tiempo para organizarte. Va, va, va por ahí. ¿No ¿Tú crees que van ahorita a intentar organizarse? De hecho, sí. Eso? Ayer uno veía un poco las declaraciones de la juventud y decía que ya estaban en estado de alerta, eh, que iban a empezar a organizarse, que no era posible que esto sea viable. Entonces es lo único que está pasando en este momento. Van uh -huh. a reorganizar sus filas. Como ya las he visto, yo creo que no hay que tomarlas como si fueran algo menor. Porque ya sabemos que las filas de las juventudes y del comité cívico son altamente violentas. Lo uh -huh. que tienes que hacer en realidad es movilizarlas. Y eso uh -huh. es lo que va a pasar estos días, movilizar al grupo, a los grupos paramilitares. ¿Tú cómo ves, Omar? ¿Tú cómo ves la, el llamado al paro como de 24 horas? ¿También te llamó la atención? Que solo sean 24 horas. Sí, ¿no? Hoy por hoy no, nos damos cuenta de que Fernando Camacho despierta pasiones a favor y en contra. Ajá. Quienes a, lo apoyan, como la Asamblea de la Crucinidad, quienes quieren que sea sentenciado. Nos encontramos con el tema de justicia por un lado y persecución política por el otro. Ajá. No voy a redundar más en lo que han expresado ya mis compañeros, pero no es menos importante los antecedentes. ¿Por qué Ferran, Luis Fernando Camacho está hoy por hoy en la palestra política? ¿Y por qué ha sido, uh, juzga, uh, está queriendo ser juzgado por el caso de golpe 1? Golpe Esto tiene su, su, sus antecedentes. Lo voy a resumir en cuatro, en cuatro aspectos. Cuando Evo y Álvaro buscaron su tercer mandato, de manera ilegal, diciendo que la, la actual Constitución Política del Estado... Um, como se había cambiado de, de constitución, decían que la, el primer mandato no valía, uh -huh. violando sistemáticamente la disposición transitoria, la primera, el, para, el parágrafo segundo, donde decía que los mandatos anteriores a la constitución deben ser tomados en cuenta, algo que no se hizo, uno. Segundo, el referendo del 21 de febrero, que era de cumplimiento obligatorio y de carácter vinculante. El tercero, la sentencia constitucional 084, quebrado 2018, que daba luz verde para que voy a se reportudan. ...a su reelección -re ...y el cuarto elemento era el día de las elecciones... ...del 20 de octubre de 2019... Uh -huh. ...cuando ocurrieron hechos irregulares... ...que desencadenó en protestas... ...y que irradió a nivel nacional... Uh -huh. ...algunos departamentos más que otros... ...y ahí fue donde Camacho salió a la palestra pública... ¿no? ...porque en 2019, 2018... ...¿quién conocía a Camacho? ...quizás algunos por la información que se sí tenía... ...pero en 2019 es donde saltó Luis Fernando Camacho... ...como una figura de la oposición, visible... Eh, se dice, ¿y, ¿y cómo se mezcla esta situación? ¿no? Luis Fernando Camacho tuvo su protagonismo hasta la renuncia de Evo Morales Ayma y, y Álvaro García Linera. Posteriormente asume la presidencia de Yanine Áñez y posterior a la presidencia de Yanine Áñez establece el decreto supremo 4078, que establece el tema de eh, eh, la... Que no va a dar um, impunidad, vamos uh, impunidad. Decir. El decreto uh -huh. de la muerte el decreto, Bueno, así de la lo muerte. denominaban ¿no? a los militares uh -huh. Y aquí, ¿cómo se confunden las cosas? Porque aquí están saliendo las víctimas de Sacaba Sencata Que no tienen nada que ver con el Camacho Porque no estaba en el gobierno Camacho sí estaba, estaba ocupando algún cargo Porque les recuerdo que hay, hay un caso abierto En la vía ordinaria, concretamente De Sacaba Sencata contra Yanine Enes. Uh -huh. Ahí, Luis, eh, Fernando Camacho no, no, no jugaba Ningún papel importante y algo también que quisiera resaltar en lo procedimental es que el Tribunal Departamental de Justicia, el 5 de diciembre del presente, del presente mes, estableció las vacaciones judiciales del 6 al 30 de diciembre. Y a, y, a, y a raíz de esto salió a la luz una sentencia constitucional, la 0240 2019 s 2 que establece claramente que durante la vacación judicial anual están prohibidas la aprehensión, el apremio y la detención preventiva, algo que en este caso se ha incumplido. Uh -huh. Ahora, lo que está generando el gobierno con este accionar y ya se está rearticulando, ya se, ayer ya se, uh, se ha pronunciado los comités cívicos de Tarija, uh, de Potosí incluso, y, uh, y ayer la CONADE. Uh -huh. Esto está llevando aquí a un enfrentamiento entre los bolivianos. Inevitablemente esperemos que no sea así. ¿Tú consideras que va a crecer con los CONADES a nivel nacional? Ahorita están rearticulando. Habría uh -huh. que ver también qué decisión toman las autoridades jurisdiccionales respecto a la audiencia que todavía se está llevando con Camacho, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un primer corte y enseguida para con las réplicas, que ya vi que aquí están tomando sus apuntes ahí los irreverentes. Y de ahí ya pasamos a la segunda parte de este análisis que tiene que ver justamente con la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho. Ya regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos con nuestra discusión. Estábamos en esta primera parte analizando lo que fue la Asamblea de la Cruceñidad, en particular si es que va a tener eh, efecto la, las distintas determinaciones que se tomaron como un paro de 24 horas que empieza aquí a tan solo unas cuantas horas, entre otras posibilidades. Hay algunos de los irreverentes que piensan que no va a tener efecto, pero bueno, también se ha cuestionado el hecho de que Luis Fernando Camacho esté siendo responsabilizado por, digamos, la que ahorita las víctimas desencata y se acaba estén reclamando debido a que él no haya sido presidente. Vamos a una segunda ronda para las réplicas a esta primera participación. Ahora voy a empezar de este lado. Adelante, Mauricio. Sí, bueno. Eh, eh. Bueno, en primer lugar, lo, lo que dijo Omar es sumamente importante, ¿no? Durante la vacación judicial colectiva los plazos procesales quedan suspendidos, por ello en materia penal, perdón, precauterando los derechos, bla, bla, bla no se pueden emitir orden, órdenes de aprehensión. Obviamente se hizo, ¿no? Porque estamos en Bolivia, no estamos en un estado de derecho, somos una, un estado policial. Y eso es bien importante que la gente sepa, porque del mismo modo que, que lamentablemente están disfrazando, ustedes no nos pueden aprender. En primer lugar, ¿de cuándo, cuándo? Perdón, fue esa. No, está ¿La en la vacación de judicial. ¿De, ¿De cuándo, de seis, cuándo era? Del seis sí, 30. del 6 al 30 de, de, diciembre. de diciembre. Y en octubre se eh. hizo la orden de aprehensión. Claro, A ver, no sé es, que, es que no entiendo. A ver, del 6, al 30, del 6 al 30 de diciembre no pueden haber órdenes de aprehensión. En, no, sí, en, no en octubre se hizo la orden de aprehensión. Y en octubre se aprender. aprobó no, se puede no Tú aprender. lo que acabas de decir es otra cosa, que no se pueden hacer órdenes. Y la orden de aprehensión se hizo en octubre, eh, lo, Mauricio. No, perfecto, lo, lo vuelvo a leer, no hay ningún problema. Léelo. Eh, porque durante eso es lo la que vacación acabas. judicial quedan suspendidos. ¿Qué? Quedan suspendidos en ¿Qué? materia penal. ¿Qué? precautelando la ejecución. La ejecución, que, te, es que te estoy explicando, la ejecución de mandamientos que tengan por finalidad limitar la libertad de sí, las Sí, pero personas. se había ejecutado en octubre. No, no, no, es que no la sabes orden que es, de aprehensión estaba hecha en octubre. No se puede se queda suspendida la ejecución de mandamientos. Ok. Entonces, no la si Cualquier juicio no en Bolivia exactamente. Alguien mata a alguien y tiene que responder. Es genial, es genial. No que lo se lo no puede aprender. Es genial que Es falso. Salvo, no, es que, es que no puedes decir que es falso lo que estoy A leyendo. Ver, de, lo, Mauricio. Pero te lo estoy leyendo de léelo, jurisprudencia. Léelo, léelo, Se suspende la ejecución de mandamientos que tengan por finalidad limitar la libertad de las personas, así como actividades investigativas susceptibles de vulnerar los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes. Punto. Estás leyendo Punto. un fragmento porque ya si está. hoy día o el... Es ya está. Es que fue ilegal. Pero hay suplentes en Exacto. Y eso judicial. es genial. Es genial que lo digas. Hay jueces sí. suplentes. ¿Cuál es la característica de los jueces suplentes? Que en caso... En el remoto caso de que se llega a ejecutar una orden de aprehensión tiene que ser, el mismo, eh, tiene que ser del mismo juzgado. Evidentemente no fue del mismo juzgado. No fue, no fue la misma circular de la aprehensión, no fue la misma de la que terminaron aprehendiendo a Camacho, fue de otra. Okay. Por lo tanto, fue totalmente ilegal. ¿Estás liberal. diciendo que la orden de aprehensión que se hizo efectiva no es la misma que, que no, yo no te estoy diciendo del, no que fue No, fue del octubre. mismo juzgado, porque el juzgado ahora mismo está de vacaciones. Los que quedan, los que Pero no están de, de vacaciones... Pero la orden de aprehensión fue hecha en octubre. Sí. Lo que se estaba retardando el proceso es, de es aprehensión. Esto es impresionante, ya, a mejor termina Mauricio, yo aclaro en mi intervención. Muy bien. Yo leo jurisprudencia. Clarice, se suspende la ejecución de mandamientos que tengan por finalidad limitar la libertad de las personas. Todas, sí, todas, salvo que sea una pena, eh, perdón, sentencia ejecutoriada. No es una sentencia ejecutoriada. Fue totalmente ilegal lo que hicieron, pero fue sumamente ilegal lo que hicieron. Ahora bien, y qué, qué pena que me tenga que alargar en esto. Mediante la circular 1922, el Tribunal de Justicia, del 6 al 30. Excepto los de condena, declarados rebeldes, que no es el caso, y eh, sentencia ejecutoriada, que no es el caso. Queda clarísimo. Con eso ya queda clarísimo. O sea, ya, ya no hay por dónde decir absolutamente nada. Fue ilegal. Es ilegal. Ah, yo tengo una consulta, ¿Dime? Mauricio, que quizás es un poco patina un poco por la pregunta, porque es entrar en la subjetividad y en la opinión de los abogados de Camacho. Pero hoy estaba escuchando que ellos interpusieron eh, de que habían irregularidades ¿Sí? en la detención. sí. Pero no sacaron esta colación que nos están leyendo. Ellos qué, sacaron. Qué Porque claro, es una jurisprudencia falsa la que está leyendo? Ellos sacaron el, eh, ellos sacaron el hecho, digamos, de que Uy. pusieron un domicilio, pero en realidad vive en otro, entonces no se sabía que tenía domicilio. Ah, es no, bueno, sacaron. Eh, sí, sí, claro, sí, por eso, fue, eso es otro tema grave. Mi, mi pregunta sería, ¿por qué no se sacó este incidente? Es que no tengo idea. Circular 19 quebrado 22 uh -huh. SP, TJDLP, lo puedes buscar. Uh -huh. Otra, otra jurisprudencia uh -huh. del Tribunal Constitucional. Santa Cruz 0709 del 2000 y 0141 del 2001, 14 de febrero. Uh -huh. Y Santa Cruz 1514-2004-R. Todas estas son jurisprudencias que determinan que durante la, la vacación judicial uh -huh. no puedes aprender por no haber declarado. No puedes ejecutar órdenes de aprehensión. Ejecutar uh -huh. no es lo mismo que sacar una resolución. Ahora bien, lo del domicilio en súper cortito es bien grave. Lo que literalmente dijeron, la, dijo la parte acusadora, la parte actora, fue, no tiene domicilio. Camacho no tiene domicilio. Uh -huh. Y eso es falso. Pero es que eso es sumamente falso, porque entre el domicilio también está la lógica de fuente de trabajo conocida. Uh -huh. ¿Ustedes saben dónde trabaja Camacho? Creo que es gobernador, ¿no? Uh -huh. Entonces, lamentablemente sí. La acusación fue tan mal hecha que dijeron, no tiene domicilio, cuando incluso tiene fuente laboral conocida. Es que es una barrabasada lo que han hecho. Y ojo, ¿eh? Te puede gustar o no, Camacho, pero es que hacer todo tan ilegal con cuatro jurisprudencias, cinco jurisprudencias y la SC47-2006-R del 18 de enero del 2006, cinco jurisprudencias o seis jurisprudencias que determinan que no se puede hacer lo que hicieron. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque les dan un poroto el Estado de Derecho. Yo les no voy a decir, es falso. Lean. Es que, por favor... Voy a mandar al grupo y por favor lean todas las jurisprudencias que he mandado y van a ver que todo lo que he dicho es cierto. Y si no, desmientanme con pruebas. Yo creo que para mañana quedará la tarea de casa ver por qué la defensa no de Luis Fernando, que no lo ha hecho. ¿Por qué no tengo? Yo ¿No? bueno, ahorita Querían entonces, entonces ahora vamos contigo, Kiara, para responder, porque bueno, si fuese tan fácil probablemente hubiera salido, pero bueno, veremos qué, qué pasa, Kiara. Es que lo que pasa es que la jurisprudencia aplica según muchas veces el tipo de delito del que estamos hablando. Esa jurisprudencia de la que Mauricio está hablando aplica a ciertos tipos de delitos. ¿Cuál de las seis? Eh, todas las tuyas ah, que aplican okay. a ciertos tipos de delitos que no son delitos las muy leíste? graves ¿las leíste, las ¿no? entonces, los delitos muy ah, graves visto, como terrorismo bueno. del que uh -huh. se está acusando a Camacho tienen y se aplican en la jurisprudencia nacional por lo tanto si lo que Mauricio dijera es cierto los abogados de Camacho en la audiencia cautelar antes de la audiencia cautelar tendrían que haber presentado una apelación al juez del caso y obviamente se hubiera liberado a Camacho porque esto sería ilegal pero es obviamente ilegal, ¿sí? eso no es ilegal porque hay una jurisprudencia nacional y eso lo hubieran presentado como incidente el día de hoy los abogados de Camacho y no lo hicieron porque hay una jurisprudencia nacional que dice que para delitos muy graves como el de terrorismo esto se aplica y la vacación judicial no vale y por esa razón existen jueces suplentes de la vacación judicial. Luego, otra cosa falsa que decía Mauricio el día de ayer y aquí tengo... Eh, que es que en la que es una presión y lo repitió hoy no que es una aprehensión ilegal y lo repiten muchos el ala de la derecha y el ala fascista que es una aprehensión ilegal sobre todo haciendo caso de que no se deberían utilizar armas y aquí yo tengo el artículo 296 del libro quinto del código de procedimiento penal que establece en el punto 2. No utilizar armas excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas, inciso B, en caso de fuga resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr la aprehensión del imputado, previa advertencia sobre su utilización. Ayer yo misma decía, ¿cómo vas a...? O sea, tú ibas a Camacho y le decías, lo siento, te tenemos que aprender y con sus, con sus guardaespaldas armados... Decías, ibas sin armas, no hacías nada, si él oponía... Cuando alguien opone resistencia y cuando alguien tiene guardaespaldas armados como camacho, narcos, demás gente, pues lo, la, la policía y el Estado también tienen que actuar en consecuencia, ¿no? Eso. Luego, eh, lo importante de este caso, y también me parece importante notarlo, porque se lleva mucho el discurso de que no, que la justicia le está manejando el más y demás. El juicio ha iniciado hace dos años, más de dos años. Uh -huh. Y recién ahora se está citando... A declarar y se está obligando a declarar a uno de los testigos. Eso es retardación de la justicia, o sea, no es que sea un juicio político que se lo haya hecho a, a, a la, a la, la usanza del MAS. Luego vemos que más aquí menos, Mauricio de lo que se queja es que si le tocaron un pelo a Camacho, que si lo miraron mal. El procedimiento, recuerdo, es que a cualquier aprendido lo enmanillen. A Camacho lo enmanillaron. Yo no. no. Eso, Privilegios, no, sí. Luego. No, no, lo eh, no al no, enmanillado. Luego. Muy Le difícil. mandaron, y hay que recordar eso, cuando no quiso venir la última vez que tenía que declarar a La Paz, los fiscales a Santa Cruz. Los fiscales llegaron a Santa Cruz y fueron amenazados de muerte y se fueron. O sea, no es que se está vulnerando los derechos de Camacho, se está vulnerando el procedimiento, eso es totalmente falso. Luego, lo importante para mí es el delito de terrorismo. Eh, porque creo que eso es en lo que, en lo que debería irse nuestro debate porque se banaliza mucho ¿por qué estamos en este debate? porque Camacho ha cometido un delito que es el terrorismo y lo que está pasando hoy con la supuesta asamblea de la cruceñidad, calvo y demás, es ese mismo delito eh, y quisiera leerles el delito porque me parece muy importante entender, para que se entienda que no es una persecución política, de qué se está acusando a Camacho y por qué él es culpable de eso terrorismo el delito dice, el que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad con la finalidad, y es lo, lo más importante, de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con el presidio de 15 a 20 años, bla, bla, bla. Este es el delito. ¿Y por qué se mantiene? y por qué ¿Cuál es el fondo del caso? Más allá de la cortina de humo que aquí quieren hacer los compañeros con que si se le toca un pelo o no a Camacho, es que Camacho, en Cabildo, antes del golpe de Estado, dice que no va a irse de la paz, que va a venir a la paz y no va a irse antes de que Evo Morales renuncie. Luego, en un video, hace la confesión, y aquí es algo importante, porque aquí el compañero Omar aseveraba que Camacho no tenía nada que ver con el gobierno de Áñez. Y en, les, les invito a ver el video que conocemos todos los bolivianos y bolivianas, donde él dice: Mi papá ha arreglado con los militares, para que ni los milita con los policías y militares, para que ambos no salgan, y estamos poniendo de ministro a López, a Fernando López, que lo pusieron de ministro de Defensa, para garantizar que nos cumplan lo prometido. Entonces fue un gobierno de manitas, de Carlos Mesa, con Camacho, con Doria, con Tuto, que estaba llamando a las fuerzas a las fuerzas aéreas para que dejen despegar Evo Morales, y eso está en pruebas. Hay 34 pruebas, y a lo que quería ir antes, un juicio eh, y unas declaraciones y órdenes de aprehensión se dan justamente cuando el fiscal ve las pruebas. O sea, no es que mañana yo puedo decir, el Andrés ha quemado a Viayala. Y, y, y, te van a, y te van a llamar a declarar y va a iniciarse un proceso penal. Si no, tengo que presentar las pruebas, el fiscal tiene que ver las pruebas y tiene que decir, y lo que ha dicho el fiscal, es... Probable que estas personas hayan cometido ese delito según las 34 pruebas, más de 34 pruebas que se han presentado. Entonces, cuando el fiscal ve esas 34 pruebas, entre las que se, se incluye las declaraciones de Camacho en el Cabildo, su video y demás cuestiones, dice, va, procede, porque es probable que hayan al menos con la presunción de inocencia, es probable que hayan cometido ese delito. O sea que no es un juicio orquestado, no es que salió de hoy a mañana, es un juicio que se había tardado mucho y el procedimiento se sigue. Y lo importante aquí es lo que decía la, la compañera Natalia, ¿no? ¿Qué es el discurso que se está queriendo poner? ¿Para qué se está haciendo todo este lío? ¿Para qué se hace un paro? Se está volviendo a instalar el discurso de masistas versus, no sé, pititas pro-cruceños. ¿Para qué y ¿Por qué? Para salvar a Camacho, que es el único líder que representa alguna ápice de discurso de oposición, porque tristemente la oposición al más no tiene proyecto de país que no sea el neoliberalismo. Y esa es la realidad y el fondo del asunto. ¿Y por qué estaban las víctimas de Sencata hoy? Porque justamente ese es el fondo del asunto. Que Camacho con su amiguito Mesa y con su amiguito Doria y con su amiguito Tutu y Waldo Alvar Racín uh -huh. han violado el orden constitucional, han cometido ese delito, pero ¿para qué? para asesinar y masacrar a los sectores que históricamente ellos han masacrado, que son los sectores indígenas populares y obviamente la ciudad del Alto. ¿no? Como en Pandur, Eso nada más. O como en la alcaldía sí, de la izquierda. Ah, no es de fuego, perdón. El... La bueno, la discusión tenía que ver con lo de todavía de la asamblea, pero como ya hemos pasado a, la, a lo de la audiencia, está muy bien, no quiero interrumpirle la discusión. Omar, voy contigo simplemente para añadir algunos elementos más dentro de lo que fue la audiencia. Una vez que el juez rechazó los incidentes que presentaron la defensa de Camacho, ahora se estaba determinando eh, si tendría que pasar seis meses en Chonchocoro y entre esos la, la Fiscalía, el, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, aseveraron que justamente un poco lo que mencionaba Kiara, de que la capacidad de influencia política e incluso de terror de Luis Fernando Camacho, vamos a decir, la capacidad de movilizar paramilitares, la capacidad de influenciar en la policía, en los militares, ¿Pondría en riesgo el juicio por la capacidad de uno de esconder pruebas o incluso amenazar a posibles testigos? No sé, ¿tú cómo has observado este juicio, Mar. Sí, ¿no? Pero más allá de eso, también ha interpuesto una acción de libertad, lo cual fue denegado también. ¿no? Uh -huh. um, como yo lo decía en mi, anterior, en mi anterior intervención, hay varias entidades que están articulando, los uh -huh. del CONADE, los del Comité Cívico. Habrá que esperar la determinación de que si los sueltan a Luis Fernando Camacho, le dan una detención preventiva o detención domiciliaria. Um, me gustaría comenzar por lo primero que dijo la compañera Kiara cuando sí, dijo que este, este juicio sí se había iniciado en el 2020, hace dos años, es verdad, pero el gobierno, si quería, podría, a una semana de posesionarse Luis Fernando Camacho goberna, como gobernador, detenerlo, tenía el poder, podía hacerlo, pero tampoco el gobierno es um, uh, inútil como para hacer esa, esa situación. Y aquí, um, más o menos, yo creo que tenía la cabeza que te, tuvo Víctor Paz Tensoro cuando dijo que la UDP es como un globo, y para que se decida, le tienen que darle el poder. Y es lo que más o menos pensó, claro, lógicamente Luis Fernando Camacho no es su presidente, pero tiene, un si tú quieres, un poder micro a nivel de general, que es Santa uh -huh. Cruz, que es un departamento importante, uno de los más importantes, y cocinarse en su propia salsa, desgastándose, porque quieras no, el poder te desgasta en estos uh -huh. dos años. Y el tema del censo, ¿no? El tema del censo que no lograron su cometido. Yo uh -huh. pienso que el gobierno pensó, no, el gobierno... Eh, hay que hacerlo en este momento porque está debilitado. Creo que se equivocó, porque ayer y hoy vemos que... Camacho tiene apoyo. Quizás no será el 100% de Santa Cruz, pero tiene un apoyo mayoritario. Un segundo es, uh, elemento que decía la compañera es que Camacho dijo: Mi papá habló con los militares. Ese contexto lo dijo antes, lo dijo ante la crisis de 2019. No lo dijo producto no de. Es militares. ¿Cómo? No es ilegal comprar militares. No, no digo que no sea ilegal, pero se habla del, solo del contexto. No estoy entrando al en tema de la legalidad. Pero de ese lapso de tiempo se trata el juicio. Uh -huh. De noviembre. Y diciembre de 2019 Por eso se lo están Pero, entonces, juzgando Entonces, ¿por qué ahorita lo, lo, lo, las autoridades del MAS dicen que hay zumpido? ¿Hablan de golpe de estado? Obra, obviamente, Pero, el juicio golpe 1 trata noviembre y diciembre de 2019 Se lo está juzgando por hacer un golpe de estado ¿Y por qué y no se le juzga a Evo Morales? Tú, has le, tú ayer me dijiste que Porque, del GID, si, si, claramente, si tú quisieras como a Evo Morales, y si quieres acusarlo a la Andrés, amigo a quien sea, haces un juicio y presentas pruebas. Si esas pruebas se aceptan, se lo juzga. Así de fácil. No, pero ayer tú ayer ayer dijiste que el informe del GIEI era mentira, que no se cometieron, por lo menos en el último trimestre de 2019, vulnerabilidades. Lo que a los tú dijiste humanos. ayer es que el informe del GIEI afirmaba que en el gobierno de Evo Morales hubieron masacres, y eso es falso. Pero has leído el informe del GIEI. Claro, completo. En el, en, el en el último trimestre de 2019 y en el último trimestre Evo Morales era todavía presidente, y se y han se cometido ha, vulnerabilidades. ¿Se hecho un golpe de Estado? No, porque no se, se había hecho un, de un golpe estado. de Estado. Está, y el, y el tema de Léeme el de... la parte del informe, de... por favor, en la que dice que en el gobierno de Evo Morales se han hecho más En el último trimestre del año 2019, página 462, en el último trimestre del gobierno, conclusiones, del conclusiones, gobierno de Evo uno. Morales, página, de... página 461, sí. punto número uno ¿qué dice? Dice literalmente, se han cometido vulneraciones de derechos humanos en el último trimestre masacres? del 2019. Esos son masacres del gobierno humanos. de Ñanináñez a raíz de un golpe a de ambos, Estado. A ambos. Ya, pero no eso claramente. no es igual a... Que en el gobierno de Evo Morales, porque te recuerdo que el golpe de Estado fue en el último trimestre de 2019, hayan habido masacres, porque las masacres se dieron justamente después del golpe de Estado y es la razón por la que hoy día tengamos un juicio golpe 1 y se hayan aceptado las 34 pruebas de que hubo un golpe de Estado y hubo un delito de terrorismo justamente atado a el decreto de la muerte y al gobierno de Janine Áñez, donde era partícipe López, que era parte de, que es parte y el encargado de Camacho y de su ¿Mm? padre para asesinar gente. Entonces, lo que tú estás diciendo es falso. Lo que no, dice no, el informe no, del GIEI es que el último trimestre hubieron vulneraciones de derechos y el último trimestre se dio el golpe de Estado. Nunca afirma que en el gobierno de Evo Morales hayan habido masacres, no, porque te recuerdo no, que las masacres no, fueron después del no, no, decreto no, de la muerte firmado no, no, no, por años no, que ya estaba ejerciendo no, como presidente mira, después de la renuncia de Evo no, Morales. ¿Cómo te estás contradiciendo? Ver, Dices contame. en el golpe, ¿no? O sí. sea, supongamos que esa teoría fuera cierta es en golpe. el golpe. Me recuerdo tú. que el año pasado, no, no, el caso el Golpe 2 ha sentenciado que había golpe de Estado. Ahora, el cuarto mandato. Dejá de responder, luego es el turno, dos, no, no. Es que es el turno de, de ¿Qué es? ¿Qué es El cuarto mandato de Evo era legal, era legítimo. No te estoy hablando del cuarto mandato. Tú me acabas de decir dos mentiras y comprobame que sea verdad. Tú has dicho que en el informe del GI establece que en el gobierno de Evo Morales han habido masacres no, eso es falso, ahora dijo violación de derechos humanos eso ha dicho ah, Mauricio, hoy, hoy día no dijo masacres. bueno, ayer dijo masacre ah, bueno. ayer mintió, lo siento es que ayer no es lo mismo que masacres si ustedes no saben leer compañeritos queridos no es mi culpa, no es lo mismo que masacres, vulneración de derechos humanos es que yo vaya y te pegue Qué impresionante. Pero no es una masacre. Pero acaba de decir a ver, todo el programa de Tú dices Benfica que has leído. La violación el... de derechos humanos. Mauricio, ¿me no vas a negar que, que es vez... mentira ver, que eh... el informe de la GIA diga eso? A ver, aclararemos. ¿Es de derechos humanos? Sí. Tú sí, sigas. Pero, sí, pero, Omar, pero simplemente se. para aclarar lo que estamos ahorita, que es cuestión de contenido del informe. Tú sostienes que en el informe. ¿Se dice que Evo Morales cometió masacres? En el último… No, ¿Masacres los, o violación de derechos no, humanos? Violación de derechos humanos. No masacres, violación sí, de derechos humanos. Eso es, ya está. Ni siquiera okay. de que Evo más. Morales. Está. está hablando del último trimestre. no era gobierno de Evo Morales. Gestión. La gestión. Era gobierno de Y era este. gobierno de años Los de los dos, no estoy defendiendo de los dos. Ninguno. Pero ah, lo ah, que… Ah, está bien, pero lo que tú has dicho es mentira. Había gobierno de en el gobierno de Evo Morales, el informe de GIEI establecía que en el gobierno de Evo Morales habían habido masacres. En el último y eso trimestre, es falso. No, tú el, has mauricio dicho de, otra cosa el ayer. ¿Quién firma mauricio, el decreto de la muerte? Mauricio, el, el eh, trimestre, digo, trimestre, trimestre, trimestre. Omar, querido, tú has dicho otra cosa ayer. ¿Pero? Has dicho una cosa que es mentira. ¿Quién firma, Pero, Pero, ¿quién tu... ¿quién firma el Pero decreto la de la muerte? Ok, si yo te digo, Mauricio, me eh parece que ayer me has dicho... Es el turno de Omar, prefiero Mauricio... Eso si te que digo, diría. me has o sea. dicho cojuda y luego, y luego me dices es mentira, no, nunca he dicho eso, he dicho que me has dicho mala gente. Eso no es aclaración, diría, este, eso es este, que él este, ha dicho una mentira yo te diría y que es el se ha equivocado. Yo te diría que es es, que, es que tú hablas de sí, golpe de estado, bueno. cuando no analizas, lo, no, no te refieres a los cuatro puntos que yo no, me No te, que te estoy hablando referido. de golpe de estado, te estoy hablando de que has dicho una mentira. No, no te estoy aclarando el último trimestre y te sigo sosteniendo el último Pero trimestre. Pero tú eso no, no lo dijiste nada. ayer. Tú ayer dijiste que hubo masacres ¿no? en el gobierno de Evo Morales y que eso lo dijo la CIA y es mentira. Humanos, y es mentira. Día, no no perdamos tiempo, seguí. Bueno, otro aspecto que también <risa> permiso, voy a extraña. utilizar tu término de mentira. Decías que el único proyecto que tiene eh, la oposición a la derecha es el neoliberalismo. Sí. claro que las recetas del neoliberalismo del el 21 al 60, que hoy por hoy sigue vigente. No se, no se ¿Qué proyecto tiene Logo? la oposición si no es ese? ¿Cómo? ¿Qué proyecto tiene la oposición si no es el neoliberalismo? Tampoco tiene ningún proyecto más. A ver, a ver, a ver, Entonces, a ver. A ver hablando. Tú, ¿Tú me has dicho que yo he mentido diciendo que la oposición no tiene otro proyecto que sea neoliberalismo? No, no, Respondeme, tú, es que ¿Qué proyecto de, tiene la oposición que no es neoliberalismo? Hoy ni el MAS ni, ni la derecha no tiene. Ya no he hablando del MAS. Tú no has dicho que yo, yo he político. dicho una mentira al afirmar eso. ¿Qué proyecto no, tiene la oposición que no es neoliberalismo? El neoliberalismo sigue existiendo hoy en Bolivia. Ya. ¿Entonces tú piensas que es igual? Tiene otro proyecto la oposición. Ninguno de los dos. Ninguno Entonces, de los dos. Entonces yo he dicho una mentira. Pero tú has hablado del neoliberalismo y, y hablas del neoliberalismo Seguí, como si no existiera. Favor. El neoliberalismo sigue existiendo. Déjame darle permiso aquí. No, existiendo? perdón, que siga, por favor, para que <risa> no te quejes tú, su buen abogado. Tío. Mara, y sí. quiero que volvamos un poco al tema. Sí, vamos pero, a seguir, perdón, como perdón. cerrando la idea aquí estamos en los últimos minutos y vamos a pasar con Natalia. Eh, no, ahí tú. ¿Ah, ahí sí. ahí cerramos. Ya, gracias. Eh, Natalia. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Camacho fue el poder detrás del poder durante el gobierno de ñani Náñez, sino porque se reunió con ella un día antes de que ella suma el gobierno el 12 de noviembre. Y el, lo dice Áñez, no lo claro, decimos nosotros. Lo dice, dice, ella dice, yo me reuní con Fernando Camacho. O sea, Fernando Camacho tuvo una acción altamente activa durante el gobierno de Yanín Áñez desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz porque fueron ellos los que financiaron toda esa juntucha, o sea, el decreto de la muerte lo firma Yanín Áñez con todos sus ministros y eso obviamente ha tenido que pasar por las manos de Fernando Camacho en algún punto porque había toda una confabulación sí, claro. porque hoy día está la gente de Secaba, de sacaba y se encata, eh, alegrándose por el tema de la presión de Fernando Camacho, porque él ha sido el que había viabilizado las acciones pertinentes para que se dé el golpe de Estado. O sea, lo hemos visto en el video al principio de la nota, hay un video que circula por las redes sociales donde dice mi papá ha arreglado con, la, con los militares y con los policías. Está, está así, o sea, si eso no es ilegal y si eso no es ser el, el actor intelectual de un golpe de Estado, no sé qué, es. o sea, me, me, me encanta cómo la derecha se va a dedicar a hacer la chicanería legal para, des, para dedicarse a tecnicismos para tratar de salvar algo, ¿no? O sea, un golpe de Estado no es legal. Cuando cuando a ellos sí les conviene, claro que sí se van por los términos legales, a decir que, que el quebrado no sé qué, que el número no sé cuál, que la no sé qué. Pero cuando se trata de vulnerar los derechos de la población y de ejecutar un golpe de Estado, se pasaron la legalidad por por donde sea, ¿no ve? Claro, porque obviamente las élites solamente operan para ellos sin importar los efectos colaterales. ¿Cuáles fueron los efectos colaterales del golpe de Estado y de ellos de, in de intentar instalarse en el poder? Dos masacres. Y dos masacres que nos dejaron más de 30 muertos y un montón de heridos. Además que recordemos que durante el gobierno de, de Ñañinañez un montón de... Eh, perseguidos políticos y de presos, el mismo Murillo salió en su momento a decir que un día muy orgulloso hoy día tenemos más de 100 presos, más de 100 subversivos arrestados y todo eso Fernando Camacho muy feliz ahí en su poltrona ¿no? de, desde el Comité Cívico Pro de Santa Cruz e intentó capitalizar todo lo que hizo el 2019 para lanzarse a la gobernación y es lo que ha hecho estos dos años de gestión Usar las acciones del 2019 para intentar mantenerse dentro del poder como un líder viable, pero hemos visto, o sea, Fernando Camacho no es un líder, él es el peón del comité cívico, él es el peón de los poderes fácticos de las élites nacionales. Entonces, va por ahí, o sea, y, y, y es más, o sea, ¿quién ha vulnerado los derechos humanos en estos dos años de gobierno? No ha sido el gobierno del movimiento socialismo, ha sido el Comité Pro Santa Cruz en 36 días de paros con cinco muertos y violaciones grupales. Eso es en realidad el efecto y una forma de actuar muy natural que tienen las élites del país cuando tienen el poder. Uh -huh. Va por ahí. Entonces. Claro, o sea, o sea, para ellos el tema de lo legal va por la chicanería. Van a tratar de usar todos los mecanismos a su favor. Y cuando deje de serles útil, porque eso es a mí lo que me preocupa, cuando toda esta chicanería legal que están tratando de hacer los abogados de Camacho les deje de ser útil, es ahí donde vienen los actos de violencia, como ya lo hemos visto en el paro de los 36 días. Muchas gracias, Natalia. Simplemente una duda técnica. No, más allá de sí, eso no. Ahora eh, sí. Tiene que determinar sí o sí En el pasar de estas últimas horas Lo que va a pasar con Fernando Camacho ¿Se puede prolongar? Un eh, puede a, a, a partir de la, de, la, de la orden de aprehensión Y como se dio Debería de hacerlo en 24 horas Debería de hacerlo en 24 ah, horas sí. Na, Nada raro que haya una jurisprudencia Que establezca Exacto. que se puede ampliar un poco Pero son 24 horas para la aprehensión Y 24 horas para determinar algo Respecto a las medidas cautelares Ya, entonces, bueno en teoría, hasta esta noche tendríamos que saber el resultado. Eso eh, quiero sí, saber, ¿sí? Eso debería de ser. Ya, perfecto. Eh, tenía la esperanza de que íbamos a tener esa determinación antes de que acabe el programa. Pero... Mañana estaremos aquí. Aquí se ve que la discusión va a seguir fuerte. Eh, los invitamos nuevamente a vernos el día de mañana y estaremos pues actualizando la situación de Luis Fernando Camacho. Muy buenas noches.